con un corazón grande, es importante que el creyente tenga un corazón grande, grande donde no exista lugar para el odio, que solo esté presente el amor en ese corazón grande, lleno de paz, de alegría, de esperanza, para acoger a los hermanos con esos buenos sentimientos de perdón, de misericordia, un corazón grande para amar, para ayudar, para colaborar, para ser cercano al otro. Pídele al Señor que te dé ese corazón grande para amar. Que la Virgen interceda por ti, por tu familia.